En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo resucitado se acerca a nosotros y calma todo miedo, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no había no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba viento fuerte. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Jesús siempre se acerca a nosotros aún en los momentos más inesperados. Y el Señor, cada vez que viene a nuestro encuentro, a veces de manera portentosa, como nos narra hoy esta página del Evangelio de Juan, viene a calmar toda angustia, toda desesperación y a alejar de nosotros especialmente el miedo que nos paralice. No teman, soy yo. Nos repetirá también a nosotros, muchas veces, a lo largo del camino de la vida. Ojalá que las múltiples apariciones que en estos días pascuales hemos meditado y seguiremos haciendo nos confirmen en la confianza de la fe, aquella que en un día como hoy en sábado María la Virgen nos da el mejor de los testimonios. A Jesús su Hijo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos.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 te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.